¡Ay, me estoy mormando! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a mi canal. O sea, siempre me emocionó mucho el grabarles video... Siempre me emociono que hasta me trabo, ¿verdad? Ok, eh, pero bueno, como dice aquí abajito en el título de este video El día de hoy les voy a hablar acerca de mis propósitos de lectura Porque, amigos, estuve viendo durante estas semanas o estos días Algunos de los videos de mis amigos en el YouTube Que hablaban acerca de sus propósitos de lectura eh, y propósitos del canal o en sus redes sociales Y yo francamente no me había puesto a pensar en ello O sea, sí en otras áreas de mi vida, pero no en eso Entonces me aplasté, enumeré algunas cosas Y en los aquí, sentados grabando estos propósitos de lectura Y siento que eh, más allá de como decirlos y todo eso O sea, es importante porque así te ayuda a saber para dónde quieres ir tanto en, en la lectura o en diferentes ámbitos de tu vida Porque si no los tienes siento como que de repente pierdes el rumbo a donde tú quisieras llegar Y hay veces en las que quizá te llegues a cuestionar como de Oye, pero por qué estoy yendo a este lado O por qué estoy haciendo tales cosas No me llenan, no esto, no el otro Entonces es muy importante tener... Eh, metas para llegar a cierto lugar o sentirte feliz con ello e irlas de que tachando, de que esto ya lo no hice, esto también y así pero eh, sin más preámbulos y para que este video no se haga más largo vamos a comenzar a hablarles a acerca, a hablarles como si fuera un montón de gente voy a comenzar a hablarles acerca de mis propósitos de lectura primero, el número uno y creo que más importante eh, esto la otra vez lo no estuve pensando bastante Y el primero es leer clásicos Nunca, nunca me he animado a leer un clásico En algún video que les hice aquí en el canal Creo que en mis inicios o mi camino a lector Que aquí arriba se los voy a dejar Les hablo acerca de que en la primaria Comencé, comencé a querer leer un clásico Pero la neta, me dio un buen de miedo eh, Cuando yo tenía ese profe nos hablaba acerca de, de, de Julio Verne y de esos libros que a él le gustaban Y francamente cuando a nosotros nos habló acerca de ellos eh, Yo quería leerlo, o sea, dije Güey, tráeme ese libro, yo lo quiero leer O sea, quiero explorar, quiero ver qué onda Y cuando lo leí, la verdad es que me dio un chorro de miedo Me perdí un montón, no supe para dónde y lo dejé Y después de eso, pues obviamente seguí leyendo Pero otro tipo de... de de libros, no ese. Entonces para este año de verdad que sí quiero eh, intentar leer clásicos, en mi librero tengo de que cuatro, entonces quiero leer alguno de esos cuatro. El segundo propósito es poder leer al fin Los Miserables y Cien Años de Soledad. En mi librero tengo un libro hermosísimo de los miserables es una edición súper viejita es una edición de porroba me lo encontré en una tienda de segunda mano a 50 pesitos la verdad es que está en súper buenas condiciones no le hace falta nada eh, simplemente las hojitas están de que ya gastaditas y todo. Pero yo de verdad quisiera leer ese libro. Y más porque, les digo, vi, li vi libros. Y más porque les digo que vi videos de personas hablando acerca de los miserables. Y de ahí eh, me vi la película y dije, wow, necesito leer el libro. Necesito, ocupo ya. Pero la primera vez que lo intenté, de verdad que me dio un buen de miedo. No, no me dio miedo por el tochote, sino por la manera en cómo está escrito este libro y también a eso me voy, de que Cien Años de Soledad también es un libro difícil de leer, creo, si no mal recuerdo, creo que es ese libro en el que tiene muchos, muchos personajes y que a la mayoría de las personas les cuesta trabajo leerlo y eh, actualmente hay una edición eh, se los voy a dejar aquí Hay una edición de ese libro En la que te pone en un árbol genealógico Como todos los nombres Para que no se te vaya el rollo con la, con la lectura Entonces yo quisiera de verdad Tratar de leer esos dos libros eh, Y sí eh, Para el siguiente propósito Este uff Es algo que quisiera Quiero lograr más bien Leer eh, libros en inglés Mínimo dos o tres durante el año, nada más Porque, o sea, de que sí entiendo cuando me hablan en inglés Sí entiendo cuando, cuando me escriben en inglés Sí entiendo algunas películas en inglés Pero, ¿háblame en inglés? ¿Así? Face to face No puedo contestar, güey ¡Me pongo nerviosa! O sea, una vez, déjenles cuento una vez estuve en un centro comercial con mi amiga y estábamos caminando y se nos acerca un tipo estadounidense y nos empieza a hablar de que eh, ocupa ayuda para el cajero, pero no me puede dar dinero, no sé si ustedes me pueden ayudar. Y yo así de, güey sí te entiendo, pero no sé cómo decirte. Eh, y ya, lo único que le dije es que, que no podía, o sea, no podía hablar inglés. Eh, y como de, I'm sorry, I'm sorry my friend. But I don't speak English. Bye. Y nos fuimos. O sea, fue como... Oh, este era mi momento de brillar, pero me dio miedo. El siguiente, eh, ese ya está en mi Goodreads, que es leer 30 libros. Ajá. Uh -huh. eh, el año pasado me puse a... O sea, me puse como meta leer 20 libros, que solamente los 20 leí 17. Y lo entiendo, porque tuve muchas cosas. Y luego en, quise entrar a como muchos círculos de lectura, pero la verdad... Eh, como que me sobresaturé un montón y ya no pude cumplir con ninguna. Entonces, este año quiero eh, llevármela despacito y leer mis 30 libros, disfrutarlos obviamente. Y así, ah, es un número pequeño, pero yo siento que es algo, que algún, un número bien para mí, porque, pues yo sé, mi ritmo de lectura da. Yo sé que algunos. O sea, yo me asombro cuando unos, unas personas leen de que 50, de que 80, de que 100. Es como de. Ah, canijo, ¿cómo le haces? Pásame tus tips. El siguiente va ligado con los demás. Es llevarla tranquila y ponernos horarios para. Pues para leer. Eh, tengo un amigo que me causa mucha gracia porque real él tiene horarios. En su celular tiene alarmas para la hora de lectura y me da mucha cura porque se ve muy tierno eso. Y quiero ponerme un, un horario para. Organizarme en mis tiempos. Oh, Esa es otra cosa que también tenemos que hablar, ¿verdad? Este propósito es muy... Muy especial para mí. Y es el animarme a realizar una lectura conjunta. Ay, Es que yo veo tantas lecturas conjuntas de mis amigos. Y... Eh, me da un poco de miedo. Entonces quiero animarme a hacer una... Primera lectura conjunta del año. A ver cómo nos va, cómo nos sentimos, cómo arreglamos tiempos. Y... Estoy pensando seriamente en eso, estoy tratando de buscar un libro económico pero también interesante y hacerlo divertido, hacerlo dinámico y que les guste bastante. Por ahí iremos viendo de poquito en poquito cómo le vamos a hacer y si es que me animo. Y sí, esos son todos mis propósitos de lectura para este año. Esperemos que podamos cumplir alguno de ellos. Eh, me la voy a llevar tranquila no me voy a presionar. Por eso también elegí como muy poquitos para no... Eh, como que no apresurarme Espero que les haya gustado mucho este video Y si ustedes tienen algunos propósitos Para este año acerca de la lectura Estaría cool que me lo hicieran saber aquí abajito En los comentarios Nos vemos en el siguiente video Bye